Este juego es súper original, Parece eh, pelando la serpiente, eh, se ve más o menos bien, los objetivos están bien y, y vamos a ver, y me parece muy bien cómo lo habéis puesto, lo único es que los tiempos no están bien, tenéis que haber puesto con el formato... <risa> sí. mm2.ss y la iniciales la inicial con las iniciales es suficiente así quitáis letras pero pss, eh, y está muy bien que pongáis todo lo de o sea la explicación del por qué habéis puesto esos logos por lo demás está bastante bien y habéis puesto lo de todo incluso el grupo que no es necesario el grupo pero está bien que lo pongáis vale pues venga vamos bueno pues a ver es como se llama pelado de la serpiente, como habéis visto, y nos vamos a dividir en tres equipos de ocho. Pues consiste en una carrera por equipo, como veis ahí hay un cono, y nosotros la fila se pone aquí, y tenemos que correr hasta allí. lío, lo yo estoy corriendo, sé sé es todo, agarrados de las cuerdas, cada uno lleva una cuerda, y yo me agarro de su cuerda. Siempre hay que agarrar, si nos soltamos, tenemos una cuerda. Vamos corriendo de la fila. Y para que el último de la fila, comienza el pelado de la serpiente, que ahora lo vamos a Sí, Sí, sí. Después una cosa extra eh, que está añadido ahí, que si hay una adaptación en la que, que lo vamos a hacer en la segunda ronda, que no va a ser agarrar a las perlas, sino vaya ahora también vamos a hacer la demostración. Y Tomás, eh, tú tienes que ir primero para... De pelar la serpiente, que no te tengas que sentar y levantar más. Vaya, o sí. Sea, bueno, vamos a hacer un ejemplo ¿vale? de lo que es pelar la serpiente. Vale, chicos, por favor. Miramos que esto es importante. Es la base de. Es el juego, ¿Eh? sí, sí, mirad. Ya la cámara. Imagínate, ya <risa> está el coro. Cuando llega <risa> el último aviso de que no llegaba ya se siente. muy yo. ¡Eh, el variante, ¿Sí? bueno, no, no? <ríe> <¿Tú? ¿Tú? no> la segunda. ronda que no te segunda Carlos. Hola, bueno, vino Uy, yo, Carlos, segunda No, no, sí, no. Es muy bueno. Muy bueno. Oh, <laughs> God. Siete. Ah, ah. Eh, siete grupos va? siete, y dos. siete, ¿Tren grupo siete, siete, siete, siete, vamos. siete, aquí, va. Okay. Es muy divertido.